The crushing pound of the mallet. The shattering blow of the club. The slashing edge of the blade. They call to you. Hola a todos. En este video les voy a estar hablando del Mortal Kombat 4. ¿Por qué el 4? Porque siento que no tiene la atención que se merece. Pues si bien no fue un, el mejor Mortal Kombat que pudo haber salido, si bien es uno de mis favoritos, lo reconozco, no es tan bueno como otros, de igual manera creo que innovó en muchas cosas, y hay muchas cosas que hubieran estado buenas si las hubieran explorado más. Así que decidí hacer este video para hablar de las cosas buenas y malas que tiene el Mortal Kombat, y más o menos sacar una conclusión de por qué se lo suele... No menospreciar, pero se lo suele olvidar seguido, así que bueno, espero que disfruten el video y empecemos. La primera de las cosas buenas que vamos a hablar es que fue el primer Mortal Kombat en estar en 3D. Esto lo digo desde el punto de vista de los gráficos, no la jugabilidad, porque nunca me convenció esto de jugar en tres dimensiones en el Mortal Kombat. Siempre me pareció que le quedaba mejor el gameplay en 2D. Eh, si bien dije eso, yo creo que el hecho de que esté en 3D es bueno porque da lugar a más variedad de fatalities, personajes, si bien eso es algo que lo, de lo que vamos a hablar más adelante, y escenarios. Eh, sin mencionar, bueno, la, los finales en 3D que todos conocemos, que ahora son conocidos por los malos que son, pero en su época eran bastante innovadores. Así que esa es la primera de las cosas que destacó del Mortal Kombat 4. Otra de las cosas buenas es que, e innovadoras, que considero yo, es que cambiamos de antagonista. Espero que los fanáticos de Shao Kahn no se enojen, pero la verdad que estaba repodrido ya porque lo tuvimos como jefe final en el 2, en el 3, en el Ultimate y en el Trilogy. Eh, la verdad que ya cansaba. Si bien son revisiones del mismo juego, más o menos, el Ultimate y el Trilogy, son revisiones del 3, eh, igual sigue siendo repetitivo porque los vendían como juegos separados. Y esto ya cansaba, la verdad. Era Shao Kahn siempre al final de todos los juegos. Eh, me hace acordar a Street Fighter con, con Bison, que muchas veces se repite. Bueno, yo considero que es positivo esto de, de haber puesto a Shinnok como jefe. Después, el, cómo lo manejaron a Shinnok como jefe es otro tema. Pero fue bueno ver que hayan cambiado de antagonista. Más cuando haces que el antagonista pase de un simple emperador a un dios antiguo, ¿no? Eh, yo creo que fue bueno el cambio ese. Otra cosa que destaco es el soundtrack. La verdad que para mí es eh, uno de los mejores de toda la franquicia. Y bueno, tanto como con el juego, siento que no se habla lo suficiente o lo que se merece este soundtrack, sino más que explicarles por qué prefiero que escuchen un par de segundos del soundtrack y saquen conclusiones ustedes si es bueno o no. Otra cosa que quiero destacar de Mortal Kombat 4 son los finales en Full Motion Video. Si, esto vendría a ser como cinemáticas pre-renderizadas. Si bien esto solo está presente en, la versiones, en las versiones de Playstation 1 y PC, yo creo que es algo que hay que tener en cuenta, porque más para la época, porque no se le tenía tanta atención a la historia en los juegos de pelea como hoy en día. Hoy tenés modo historia, tenés los finales, todo, pero... Que los hayan hecho en full motion video animados y actuados es algo que me, me voló la cabeza en la época. Nunca lo había visto. Y yo creo que lo deberían volver a hacer, pero nunca más lo volvieron a hacer. Desde Daily Alliance hasta el Mortal Kombat 11 eh, hicieron texto o pequeñas animaciones con, bueno, con narradas de fondo. Nunca las volvieron a hacer así actuadas como en el Mortal Kombat 4. Yo creo que deberían volver a hacerlo porque es algo que me, me gustó mucho cuando salió y con la tecnología de hoy en día podría salir mucho mejor. Para los que jugaron Mortal Kombat 4, el siguiente punto les va a parecer un chiste, pero eh, lo que voy a destacar a continuación es mejoras en la Inteligencia Artificial. Escúcheme, antes de reírse, escúcheme. Eh, Ustedes vieron, habrán notado los que jugaron los Mortal Kombat viejos, eh, lo imposible que es el 2, lo insoportable que es el 3, y lo sádico que es el Trilogy. Porque siempre la inteligencia artificial, más en las dificultades más altas, es imposible. Lee todo lo que vas a hacer, anticipa todo lo que vas a hacer antes de que lo hagas. Eh, los que lo jugaron lo van a entender lo que yo. En el 4, si bien tiene sus injusticias, eh, porque a veces te leen, te, como que predicen lo que vas a hacer y, o, o bloquean el en el momento justo o espamean eh, movimientos especiales, Sigue dándote chances, sigue siendo jugable y sigue siendo ganable, más con las dificultades de intermedio para abajo. Eh, si bien no estaba del todo, del todo arreglado como lo iba a estar en los juegos de Playstation 2, eh, creo que fue el principio del camino a, a hacer un poco más justo el Mortal Kombat eh, peleado contra la computadora. ¿no? Lo siguiente que me gustó fue la variedad de modos de juego. Si bien esto más o menos en el trilogy, o en el 3 mejor dicho, estaba... Eh, como siendo probado con el modo torneo, en el 4 agregaron modo torneo, modo en equipos y modo Endurance que vendría a ser como un modo survival te peleas con todos los de la torre con una sola barra de vida o te peleas con todos los personajes del juego con una sola barra de vida me pareció bueno y me pareció que le da eh, más rejugabilidad, ¿no? para poder mejorar las habilidades que tenés y para poder practicar. Hablando de practicar, también tiene un modo práctica. Yo no lo uso mucho, pero supongo que para alguien será necesario o útil. Así que eso también es, es bueno destacarlo, ¿no? Algo más que me gusta del Mortal Kombat 4 es el sistema de armas. Eh, antes en el 3, en el Ultimate, eh, cuando hacías un combo, las armas salían automáticamente, como el hacha de Scorpion, me acuerdo, por ejemplo, ahora, y bueno, el palo de Shade, Ahora en el 4, lo que puedes hacer es pones una combinación de teclas y sacas el arma. Es algo que me parece que, que puede ayudarte a remontar una pelea y es muy interesante. Cuando las usas, tienen distintos, distintos movimientos, dis, distintos combos que puedes hacer. Y además, las puedes sacar en medio de un combo. No sé si vieron mis videos de Mortal Kombat 4 que a veces hago un combo y de repente tengo el arma en la mano. Es porque mientras haces la combinación, puedes sacar el arma y seguir el combo con el arma que tenés. Me parece que es algo muy bueno y que. Le agrega algo nuevo a una franquicia que ya tenía varios juegos con el mismo gameplay, ¿no? Además de, bueno, esto ayudó un poco a, al sistema de combos que venía en Mortal Kombat 4, que eso después voy a hablar en las cosas malas. Es un poco básico, pero como dije, lo vemos en las cosas malas. Lo último que voy a destacar es que, bueno, eh, por mal o por bien se intentó hacer algo distinto. Antes que hacer como venían haciendo, que era sacar el 3, el Ultimate, el Trilogy, ya estaban reciclando el mismo juego muchas veces y la verdad que... Como dije antes, con lo de Shao Kahn también, ya cansaba. Así que que hayan hecho algo distinto con otra dimensión, literalmente, hayan cambiado el antagonista y hayan intentado hacer algo nuevo con los personajes que quisieron crear para este juego, yo creo que se puede apreciar que por lo menos intentaron hacer algo distinto con la franquicia. Eso se podría decir hoy en día, pero bueno, tengo otras cosas para decir de Mortal Kombat 11, no, no muchas de ellas son buenas. Pero no importa, eso será para otro video. Cuestión que... bueno, en resumen, que para mí es de apreciar que hayan intentado algo nuevo después de estar tanto tiempo haciendo lo mismo. Bueno, ahora vamos a empezar con lo malo. Y principalmente lo que más me molesta, a algunos les va a parecer una estupidez con todos los problemas que tiene este juego, pero... Yo me tomo en serio la historia en los juegos de pelea. Sí, ya sé, estoy loco. Y además, bueno, me pareció patético la manera en la que se manejó esto, pero bueno, de lo que estoy hablando es el manejo de Shinnok. Shinnok es el peor jefe de la historia del Mortal Kombat, sacando obviamente su aparición en el Mortal Kombat X, no que eso fue cuando lo arreglaron. Pero en el 4 es completamente patético, no tiene movimientos especiales, no tiene la segunda forma que tenía en Mythologies y en el X, y te hace siempre el mismo combo. Y, y lo que es peor, en las, en las versiones hogareñas está Goro recién porque en el arcade el subjefe era Quan Chi o sea que vos pasabas toda la torre y los últimos que tenías que matar eran dos personajes eh, comunes que podías elegir desde el principio eh, Jansu por lo menos tenía sus transformaciones Shinok las tiene, pero por algún motivo, no sé si falta de tiempo, qué sé yo eh, cuando, estás con la cuando está, lo estás manejando la computadora no las hace lo único que hace es hacerte el mismo combo siempre Capaz saca su arma de vez en cuando, pero como jefe final, como la última barrera entre ganar el juego que sea él, es, es realmente patético. Es el jefe más fácil y el peor de la historia de los Mortal Kombat, sin ninguna duda. Y es una lástima porque su historia es muy interesante, esto del dios antiguo caído y la traición a los dioses antiguos, eh, la enemistad que tiene con Raiden, la histórica enemistad que tiene con Raiden, eso era interesantísimo desde el punto de vista del lore, pero la, el manejo que tuvo en la jugabilidad realmente eh, no tiene nombre, es patético, es realmente asqueroso. Por suerte, como dije antes, lo, lo arreglaron en el Mortal Kombat X, pero por dios. La verdad que fue, fue muy feo. <risas> lo siguiente que considero malo, esto puede llegar a sonar contradictorio y quizás lo sea. O sea, si, si no están de acuerdo está todo bien, pero la dificultad me parece que es un problema. ¿Por qué? No porque sea muy difícil, sino porque es muy fácil. Eh, la mayoría de la gente no va a jugar en Ultimate, que es cuando realmente tenés un desafío en el juego. Eh, igual yo, quizá, esté sesgado en esto porque lo vengo jugando hace mucho tiempo y, y lo pasé muchas veces en Ultimate. Eh, no es que esté alardeando, sino es para que sepan desde dónde lo digo. y me parece, por, no digo que nunca pierda, ¿eh? porque Goro te agarra, Tania, Rico te agarran y siempre es un problema, pero nunca presenta esa dificultad que había en los anteriores. Es como que no encontró el balance. Eh, el, los anteriores eran muy difíciles por momentos, casi imposibles en las dificultades más altas, y el 4 eh, es tan accesible que termina siendo fácil al final. Pero bueno, esto pónganlo como un gris, no tanto como un malo, porque capaz soy yo que lo vengo jugando hace mucho tiempo y no lo considero tan difícil como eh, quizá alguien que no, no lo juega de forma tan seguida. Otra cosa que considero mala del Mortal Kombat 4 es el roster o reparto de personajes. Esto hay mucho de qué hablar, porque hay mucho potencial desperdiciado, hay muchos personajes que aparecieron en el 4 sin ningún motivo, así que vamos a, ir, vamos a entrar más en detalle en esto. Vamos a ir uno por uno por cómo están en la, en la, en la pantalla de elección de personajes. Kai. Kai eh, supone que es eh, miembro del Loto Blanco o algo por el estilo, perdió su alma. Realmente nunca me interesó en su historia. Tiene movimientos especiales interesantes, eh, verticales, muy buenos. Pero más allá de eso, nunca hicieron más nada con el personaje. Recién apareció en Armageddon, que bueno, eso obviamente iba a aparecer porque es donde están todos los personajes. Eh, Shinnok, eh, Shinnok como... bueno, eso ya, ya lo hablé antes, así que no voy a entrar mucho más en detalle Shinnok, eh, ya saben lo que pienso de cómo lo manejaron Sharek, Sharek, Dios mío, ¿por qué no pusieron a Cano en el juego? Por... Los motivos que dan siempre es eh, que no querían que se repita mucho porque poner a Cano de nuevo iba a ser muy repetitivo, etcétera, etcétera, todo bien, pero... Pusiste a Yarek, que es una copia barata de Kano, no, no entiendo la lógica, hicieron lo mismo con Kira en Deception, que no querían poner a Sony a Kano, terminaron poniendo a Kira, que es una copia de los dos, entonces no entiendo. Después tenemos a Reiko, que también es potencial desperdiciado, más que nada es un buen personaje para mí, eh, si bien yo hubiera preferido que Noob Saibot esté ahí en vez de Reiko y no sea un personaje secreto, pero bueno, no importa, Reiko lo perdono buen personaje. Fushing. Fujin, eh, eso sí que es un misterio porque no lo volvieron a usar. Es un buen personaje, me gustan los poderes, los movimientos especiales que tiene usando el viento. Eh, me gusta tener otro dios en el reparto que no sea Raiden o Shinnok. Y realmente es un misterio, realmente no entiendo por qué no lo volvieron a usar, a diferencia de Kai y Yarek que son malos y Rico que es más o menos. Eh, Fujin podría tener un lugar en los otros juegos como Quan Chi y Shinnok. Ahora, recién lo pusieron en el Mortal Kombat 11, después de haberlo puesto solo en el Armageddon. Pero bueno... Eh, Todos ju todo juegos desperdiciados para Fujin, pobre. A mi opinión, por lo menos. Eh, realmente sí, es potencial desperdiciado. Un enorme potencial desperdiciado. Tania es uno de los pocos personajes que se pudo desarrollar bien. De hecho, volvió a aparecer en el Deception. Eh, me gusta el personaje. Era un reemplazo de Kitana. Eso es un reemplazo bien hecho. Porque iban a poner a Kitana, pero dijeron, no, es muy repetitivo. Entonces eh, pusieron a Tania, pero en vez de hacer una copia de Kitana, le dieron como sus propios movimientos y su propia historia. Eso está muy bueno, eso me gusta. Eh, después, bueno, eh, ¿quién me queda? Juan Chi. Ah, bueno, Juan Chi también es uno de los pocos que sobrevivió. De hecho, se podría decir que es el personaje más destacado del Mortal Kombat 4, porque... Siguió siendo el antagonista en el Deadly Alliance y después hizo apariciones importantes en, en el resto de la franquicia. Sobre todo en la nueva eh, línea temporal, a partir del reboot. Ahí fue, tuvo un papel mucho más importante. Pero sí, eh, más que nada fue una decepción para mí, porque todos estos personajes nuevos la verdad que no nos llevaron a mucho. Todo el desarrollo que tuvieron fue en juegos posteriores, no, no hubo mucho para hacer acá. Sobre todo con Kai y Jarek, como les decía antes. Otro problema que tengo con este juego es el sistema de combos. Si bien los anteriores... Bueno, en realidad solo el 3, porque ahí es cuando empezaron con el sistema de combos. Tienen combos fijos, como combinaciones que tenés que hacer sí o sí con tal personaje. Eso me parecía mejor. Porque en el 4... Es el mismo problema que tengo con el Armageddon, pero eso de nuevo es para otro video. En el 4 todos los personajes se juegan bastante parecido. El, la gran diferencia que tienen son... Eh, en cuanto al juego, ¿no? Porque las fatalities después no cuentan porque eso es una vez terminado la pelea. La única diferencia grande que tienen son eh, los movimientos especiales. Porque los combos son todos iguales, realmente. Eh, no sé si vieron mis videos de Mortal Kombat 4, pero estoy haciendo siempre los mismos combos. Capaz, soy yo el problema. Capaz se pueden hacer combos de 14 hits que te vuelan la cabeza y yo no lo sé hacer. Pero en mi experiencia, por lo menos, eh, estuve siempre haciendo los mismos combos. Y no importaba el personaje que usara. Incluso con Goro no le dieron otra estructura al personaje, una vez que lo desbloqueas como personaje secreto, se juega como todos los demás, sí, hace más daño, pero no importa, sigue siendo igual. Así que creo que eso es lo que está un poco flojo también, el sistema de combos, eh, esto de hacerlos libres así no, no fue una mejora del sistema anterior que había en Mortal Kombat 3. Otra cosa que considero que está mal en el Mortal Kombat 4 es la poca variedad de finishers. Esto es meramente estético, no tiene nada que ver con la jugabilidad. Los finishers, no sé bien cómo decirlo en español, pero son los movimientos que haces al final de la pelea para matar a tu oponente. Solamente hay dos fatalities por personaje y dos eh, stage fatalities, eh, la de Prison y la de goroslayer. Yo creo que esto es un, una rebaja desde lo que veníamos teniendo de Trilogy, que había brutalities, friendships, babalities, animalities, había de todo. Y, sin contar que ese juego también tenía fatalities y stage fatalities. Capaz fue porque era nueva la tecnología o por que no lo consideraron necesario, pero eh, para mí es decepcionante la falta de finishers teniendo dos fatalities por personaje nada más. Aunque bueno, eso es más o menos estándar, pero como dije, viniendo de Trilogy tenía sabor a poco. Otra cosa mala es que la inteligencia artificial a pesar de estar mejor hecha sigue siendo injusta por momentos. Con esto, y capaz suene contradictorio con los otros puntos anteriores sobre que la hicieron un poco mejor, y que el juego es demasiado fácil a veces. Eh, sigue teniendo sus momentos donde spamea, donde predice tus movimientos, donde bloquea en el segundo exacto donde golpeas, y es a veces es difícil rebuscarse cómo combatir con eso, pero igual sigue siendo mucho más justo que, los, que las entregas anteriores. Pero les faltó un poquitito más para poder hacerlo eh, más jugable. Sin embargo, entiendo que esto se lanzó primeramente en arcade y que la idea es sacarte monedas, o fichas, como se usaban acá. Pero igual, si lo vas a lanzar en, en versiones sobre yo creo que deberían haber arreglado eso. Igual, es un pequeño punto porque, como decía, está, es una mejora de las entregas anteriores, pero faltaba todavía. Lo último que quiero resaltar como malo sobre Mortal Kombat 4 son los numerosos glitches y bugs que tiene. Esto yo estoy hablando por experiencia personal y exclusivamente de la versión de PC porque no tengo mucha experiencia con las otras versiones. La jugué pero no, no tanto como para detectar estas cosas, digamos. Lo atribuyo a la tecnología nueva que estaban usando, pero muchas veces la cámara se va para cualquier lado. Eh, las animaciones se repiten sin sentido. Por ejemplo, a veces haces un gancho y el tipo se mueve dos veces, como si lo hubieras golpeado. O estás haciendo un combo y si te lo bloquea la inteligencia artificial se sigue bloqueando en el lugar sin dejarte mover. Es raro. Espero tener video de esto pero para poder mostrarles mejor, pero si no, no importa. Eh, y, y bueno, hay muchos glitches visuales también que no afectan el gameplay, pero son bastante llamativos y graciosos cuando se los ve. Pero más que nada eso. Igual entiendo era una tecnología nueva, eh, eran otras épocas en cuanto a al control de calidad, hablando del Mortal Kombat, no porque otros juegos todavía se siguen saliendo con esas cosas hoy en día, pero no importa. Eso es algo de lo que me molesta más que nada, los glitches y bugs que tiene. Así que llegamos a la conclusión. ¿Por qué se le olvida al Mortal Kombat 4? Yo creo que los puntos que destaqué son suficientes como para que sea olvidado... A largo plazo, digamos. Porque está bien, fue el primero en 3D, tuvo muchas cosas nue eh, nuevas y, e innovadoras que a mí me gustan y que me hacen que lo siga jugando a pesar de que pasó el tiempo y a pesar de que salieron entregas mejores más adelante y peores también más adelante. Pero, por ejemplo, lo que siempre destacó la gente desde mi punto de vista del Mortal Kombat son los personajes. Eh, Jax, Scorpion, Reptile, Sub-Zero, Shao Kahn, Quintaro, etcétera, etcétera. El 4 en esto está bastante flojo porque los personajes que no son repetidos eh, dejan mucho que desear y los que sí son buenos se los exploró mejor en otras entregas. Así que creo que principalmente es por eso. Segundo, por bueno, porque la gente no suele adaptarse bien a los cambios. Yo incluido, ¿eh? Y haberlo jugado tanto tiempo en 2D con cierta jugabilidad y que de repente cambien todo, quizá la gente no le gustó tanto. De hecho es algo de lo que se quejan hoy en día. Yo lo veo en videos de Mortal Kombat 4 como... A veces dicen que no les gusta el juego porque es en 3D, porque cambió muchas cosas. Pero para mí, en este caso en particular, fue más intentar cosas nuevas e intentar innovar más que nada. Pero entiendo como algunos no lo pueden apreciar porque es un cambio muy brusco. Sin embargo, para mí, a mí me gusta y para mí es un buen juego. Pero entiendo por qué la gente puede llegar a olvidarlo cuando piensan en los mejores Mortal Kombat, teniendo atrás juegos como Trilogy, teniendo adelante juegos como Deception, eh, Armageddon para algunos, para mí no tanto, pero bueno, para algunos les gusta mucho, el Reboot y el X. Es, es entendible que... Bueno, y el 2, me olvidé el 2. El 2 es uno de los mejores que hay, a pesar de lo imposible que es. Así que yo, yo pienso que es entendible que se lo olvide a largo plazo. Fue más una etapa de pruebas que un una... Entry en la saga que, que quede en la memoria. Pero bueno, yo creo que las cosas que destaqué como buenas son suficientes como para que yo lo recuerde y lo siga jugando. Además de que bueno, yo estoy siendo muy parcial en este momento porque fue el primer Mortal Kombat que jugué en mi vida. Me lo dieron en la PC cuando tenía 5 años, así que... Creo que esas son las razones por las que me apegué tanto. Quizás si lo hubiera jugado después de otros o más adelante en mi vida eh, no lo hubiera jugado tanto, pero bueno... Me quedo de la infancia y lo sigo jugando por eso. Bueno, esas son las cosas buenas y malas que destaco del Mortal Kombat 4. Y por qué pienso que la gente lo suele olvidar cuando habla de los mejores de la saga. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Háganmelo saber. Y por favor, si tienen tiempo y ganas, suscríbanse y miren uno de estos videos que están ahora en pantalla. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.